Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, como veis, estoy en otro sitio, no tiene nada que ver mi set de grabación. Pronto tendremos, este va a ser mi estudio, donde vais a poder ver pues tanto las emisiones en directo como las emisiones pues bueno, que se hagan en vídeo y que se puedan grabar. Es un pequeño estudio donde desde aquí pues eh, comenzamos otra nueva andadura más y bueno, me falta un poquito de focos, me falta un poquito de iluminación pero bueno, yo creo que desde aquí me, se me ve bien, se me ve un poquito de sombra tengo ahí un foco provisional, tengo otros aquí arriba también tengo la cara muy colorada, parece que me ha dado el sol. Parece que sí. Hola a todos los que vais entrando. Pues bien, hoy venía a hablaros del miedo o la fobia a la verdad. Sí, hay gente que tiene miedo, fobia, rechazo a escuchar la verdad. Y esto es por varios temas que me han pasado a lo largo de estos días. Eh, aunque habéis visto que he ido subiendo vídeos, he estado... Pues eh, directamente pues, grabando, haciendo directos, participando ayer en Canal 5 Radio con, con el amigo Julio. Canal 5 Radio, buscarlo, eh, buscarlo aquí en internet, que ayer estuve hablando de archivos secretos y de eh, casos de abducciones. También estuvo, en la parte final estuvo Alba, y la verdad es que fue un programa muy bueno. Es un programa largo, bastante largo, pero bueno, que lo podéis ir escuchando poco a poco. Miedo o fobia a la verdad. Sí, miedo o fobia a la verdad. ¿Sabéis que hay personas que realmente no les interesa oír la verdad? Hablando de oír, ¿me oís bien, verdad? Yo espero que me escuchéis bien desde, desde aquí. Espero que se me escucha, se me escuche, perdón. Pues bien, el miedo o la, o, o la fobia a la verdad, hay personas que les gusta vivir en un mundo que, aunque les estás diciendo la verdad, no quieren comprobarlo. Esto es grave, esto es bastante grave. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia o algo que ocurre en el mundo, o algo que está pasando, y tú tienes otro concepto de aquello en lo que realmente pues, tú pensabas que era otra cosa diferente, hay personas que escuchan esa versión y entran en la duda sí. y hay otras personas que lo niegan, pero lo niegan sistemáticamente. Esto nos, nos, nos marca, es un gran indicador de lo que sería, por decirlo de alguna manera, aquellas personas que no quieren aprender y no quieren abrir su mente. La mente humana. La mente humana es súper compleja. No os voy a dar aquí una disertación de lo que es la mente humana porque realmente no sabría contároslo porque no lo sé, evidentemente. Pero sí es cierto que todos estamos de acuerdo que la mente humana es un enigma. Pero cuando hablamos de mente, también hay que hablar de la persona. La persona es importante. Porque cuando vas más allá de aquello que alguien piensa, rompes los esquemas, rompes los moldes de la ideología o aquel pensamiento incluso mezclado con sentimientos, hay personas que no quieren oírlo. Esto es muy grave. Bueno, esto se debe porque hoy en día parece ser que nos dan todas las cosas eh, servidas, perfectamente servidas. Y nos dan las cosas perfectamente eh, ilustradas, eh, perfectamente hechas, ¿no? Y esto no es verdad. Sin ir más lejos, si vamos a los medios de comunicación, parece que nos dan todo hecho. Nos dan todo absolutamente hecho. Si miras la prensa escrita, parece que son más bien una enciclopedia. Es decir, esas verdades de la prensa no son sus verdades y ya nadie las toma como sus verdades o como ciertas verdades o ciertas informaciones. Sino que las personas toman los medios de prensa como una enciclopedia. Esto es muy grave. Si ir más lejos, hace poco, eh, hablando con una persona... Estaba leyendo un medio de prensa, un periódico, un diario, y yo le dije, cuidado con ese diario, ¿eh? porque tiene solo tres verdades, que es la fecha, el precio, y el título o el nombre del periódico. El resto miente. Aquella persona se ofendió muchísimo. ¿Pero por qué? Porque sus ideales iban en acorde a lo que estaba leyendo, con lo cual hay cosas que están orientadas y cada vez más, y esto es un problema, porque no te da margen de pensar nada y tampoco no es que te dé margen o te deje de dar un margen, sino que no te da una libertad para poder tú escoger. Esto es un grave problema. Porque cada vez la sociedad se va cerrando o decantando hacia una serie de pensamientos. Y esto es claro indicador de ignorancia. Sí, vosotros diréis ignorancia, sí, os lo preguntaréis. Cuando alguien es ignorante de muchas cosas... Eh, tú puedes ir a la persona que más confías y le preguntas, ¿no? Y le dices, oye, ¿esto cómo es? ¿O esto de qué va? ¿O cómo se puede hacer esto? Aquella persona de confianza te va a decir su forma de verlo o su forma de hacer ciertas cosas. Y tú puedes copiarlo, es evidente. Pero nos damos cuenta de que nadie es capaz de comprobar las cosas por sí mismo. Nadie. Estamos esperando a que nos salve alguien y nos dé una información y nos salve de aquella duda que tenemos. Esto también es otro problema, porque realmente salvadores de la información no existen. Es decir, Medios que informan, personas que informan, hechos en sí que te informan y que tú puedes verlo de una forma más objetiva o más subjetiva pero que en realidad los medios están orientados. Cuando tú desmientes una noticia, que aquí se ha hecho en muchísimas ocasiones, cuando tú desmientes algo, la gente entra en una forma de autoprotegerse de esa verdad porque no quiere oír lo que tú le estás contando sistemáticamente piensan que mientes pero en realidad no mientes porque te puedes jugar tu prestigio y tu reputación y en realidad no estás mintiendo, estás diciendo una verdad esto es muy curioso, ¿verdad? todo aquello que no se quiere oír pero que está ahí fuera, está fuera en la calle, y realmente no nos interesa escucharlo. Es algo muy curioso, ¿verdad? Por eso yo creo que las personas tienen miedo, muchas personas tienen miedo a la verdad. Si eres más lejos, otro ejemplo que puedo poner de hoy mismo, cuando hablas con una persona directamente, como es mi caso, ¿no? Muchos de vosotros me conocéis, otros no, otros me vais conociendo y yo soy pff, enormemente transparente, aunque duela, aunque moleste. Y cuando alguien viene y te dice, oye, mira, te voy a contar la verdad sobre este hecho, sobre el otro hecho, ¿no? cualquier cosa, hay personas que incluso te lo pueden agradecer, pero hay personas que se asustan. Porque acabas de romper sus moldes, sus esquemas. Y no quieren ir más allá de la realidad de su vida. Todo esto es hablar en plan filosófico, pero no es tan filosófico, es algo tan real como la vida misma. De hecho, sabemos que hay gente que tiene miedo o fobia a la verdad, o desecha la verdad. Porque quieren seguir inmersos en algo que que les va bien. La verdad te puede sacar de tu zona de confort, de tu estabilidad personal y emocional. Muy curioso, ¿verdad? Pero esto ocurre. Hay gente que tiene una vida hecha y que cuando tú les dices, oye, pues tal acontecimiento no fue verdad o tal cosa que tú creías que era así, has vivido engañado. Hay personas que encajan la verdad, aunque les duela, pero hay personas que incluso te pueden decir ojos que no ven, corazón que no sienten, o frases de ese tipo que lo que hacen es evadirse de la verdad. Y esto es un grave problema. Esto está calando mucho la sociedad. Porque queremos verdades a medias. Muchos quieren verdades a medias. Y a veces la verdad es uno de los mejores caminos, es la forma más directa de atajar ciertas historias, pero parece que a nosotros y cada vez más se va acelerando más, nos vamos acelerando más en la sociedad. Incluso os podría decir que debido al trabajo, a las obligaciones, a la familia, a los hijos, las obligaciones de pago sobre todo, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿te acuerdas de aquello? Sí, aquello no era cierto, fue lo otro y tal, tal, tal. Y hay gente que dice, bueno, sí, no pasa nada, aquello ya pasó. Y es posible que sea un acontecimiento importante, pero se haya dejado y no interese. Bueno, lo más importante de todo esto es que abramos bien los ojos y nos preguntemos en qué lado estamos nosotros, en el lado de saber la verdad, de escuchar la verdad y saber encajarla, ¿en qué lado estamos? Yo siempre digo, y esto os lo digo a título personal, yo creo que la verdad siempre hay que decirla aunque duela. Si es verdad que hay, hay cosas que no son verdad, por ejemplo, si un día pues, no tienes ganas de salir, y te llama un amigo, ¿no? Y, oye, vamos a dar una vuelta y tal. No, mira, es que estoy muy liado. Y a lo mejor, pues, no estás, estás liado, pero no tanto, que te puedes escapar un rato. Simplemente que no te apetece. Bueno, pero eso son ah, verdades a medias o mentiras a medias, según lo quieras ver. Pero realmente, la verdad es uno de los caminos... que mucha gente no quiere tomar. Os dejo todas estas reflexiones. Sé que es un coñazo todo lo que os he contado, pero si pensamos un poco, nos daremos cuenta que estamos en uno o en otro lado. Piénsalo. Seguro que te identificas. Así que, como el título de, de nuestro programa, ¿no? miedo, fobia, la verdad... O el nombre de nuestro canal, en busca de la verdad. Algunos decían, la verdad es subjetiva y a veces no se encuentra. Bueno, lo importante es salir a buscarla y no quedarte sentado. Como estoy yo ahora, estoy sentado. Por mi parte nada más, amigos. Yo estoy ahora mismo eh, pues en un sitio nuevo. Eh, voy a condicionar todo esto. Eh, y vais a ver cómo... Pues bueno, todo esto cambia. ¿Eh? todo el decorado pues cambiará, he cogido un fondo blanco, un fondo neutro, podría haber cogido un fondo negro, pero quería mostraros que ahora mismo no estoy en mi lugar habitual y no volveré, y cambiará un poquito pues todo lo que es el set del programa y seguramente la dinámica del programa, muy importante, cambiaremos, y sobre todo evolucionar, es muy importante evolucionar, así que chicos, yo no tengo nada más que contaros, quería venir hasta aquí para hablaros sobre este tema que creo que es importante y sobre todo que reflexionéis. Muy importante. Chicos, un beso, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.